Gracias por, por asistir a, a este webinar en el que vamos a hablar sobre eh, bueno casos de uso ejercicios eh, de Dynamo aplicados en el entorno de Revit MEP eh, para bueno en esta sesión pues contamos con, con equipo de Modelical eh, Luis Guillén compañero también especialista MEP Luis saluda aquí a la afición Contamos también con Fermín, eh, especialista BIM en Modelical, también, eh, Fermín, saludo a la afición. Y nada, eh, yo creo que como es una o sea, so, yo creo que somos bastante ambiciosos con el contenido, entonces sin más dilación vamos a entrar, eh, que se vayan ¿no? añadiendo los participantes, ¿qué os parece? Fermín, Luis, ¿le damos la caña. Dale, genial. entre genial. También situaciones... contamos, hay que mencionar a, a mencionar a Gonzalo que está en las... Eh, entre bambalinas, está ahí, bueno, asegurándose de que todo funciona bien. Eh, pues nada, si queréis, bueno, tenéis el chat ahí para hablar, eh, seguro que os eh, resulta interesante todo lo que vamos a, a comentar y, y, bueno, cualquier pregunta que tengáis, pues eh, no la podéis hacer directamente a través del chat. Incluso si queréis hablar, podría caber la posibilidad de, de activaros el micro. Pero bueno, eh, a través del chat siempre solemos funcionar bastante bien. No hay nada, sin más dilación, pues os presento un poco de qué, cuál va a ser el contenido de la sesión. Eh, la sesión la hemos estructurado en tres ejercicios. Modelado, que lo va a llevar eh, Luis Guillén. Coordinación, que voy a hablar yo y voy a poner un ejemplo eh, yo. Y análisis, eh, que se va a encargar eh, Fermín Guerrero. Eh, en la parte de modelado vamos a modelar a partir de un CAD, que es un, digamos, una habilidad que es súper útil para cualquier persona que se dedique a, a, a que trabaje en el entorno de RevitMEP. Eh, colocación de mobiliario en suelo y techo y luego vamos a analizar la geometría de Revit para eh, modificar parámetros en familias e incluso para colocar elementos a partir de la geometría eh, modelada. Vamos a modelar unas cuantas balizas en escaleras. En cuanto a la coordinación... Eh, vamos a eh, pasar interferencias de Navis a Revit a través de Dynamo, a través del el package de DynaWorks, vamos a crear elementos pasatubos con esa definición en el lugar de la interferencia y vamos a crear luego después los huecos en los muros. Eh, además hay más opciones, eh, pero no las vamos a tratar aquí, que es, eh, sabéis que dentro de Revit está el módulo del Interference Check, entonces podríamos en un momento dado parsear ese Interference Check. Y también podríamos hacer eh, interferencias directamente con la geometría que nos traemos dentro de Dynamo eh, y modificar o colocar elementos a partir de Dynamo. Pero bueno, en este, en este caso de estudio pues vamos a, a tratar directamente eh, con las interferencias de Navis, ya que nos da una mayor versatilidad normalmente a la hora de, de efectuar los, el Class Detection. Buenas tardes, siguen... Eh, añadiendo, se sigue, sigue entrando gente. Eh, y en la tercera parte, eh, la parte de, que se va a ocupar, eh, de la que se va a ocupar Fermín Guerrero, eh, vamos a ver análisis, extracción de datos desde Revit, análisis de los recorridos óptimos para cada elemento a través de, de Grasshopper, eh, que para los que no lo conozcáis es como el Dynamo de eh, Rhino, antes había que explicar que Dynamo era como el Grasshopper de Revit, pero ahora ya, yo creo que casi es más popular eh, Dynamo que, que Grass. ¿no? Y bueno, eh, y traeremos los datos de vuelta a Revit para eh, pues, hallar las longitudes de cable. Es un ejercicio bastante bastante interesante que os va, yo creo que os va a gustar. Y bueno, sin más, os voy a explicar un poquillo el modelado a partir del CAD. ¿no? Tenemos, normalmente solemos tener tres opciones y luego os voy a dar una extra. Modelado a partir del CAD, típicamente... Hay una opción que a mí me suele gustar bastante, por, pero tiene que el, digamos, el DWG estar bien estructurado, que es hacer un Data Extraction. Eh, hacer un Data Extraction es crear un Excel a partir de la información que tienen contenida los elementos, ya sean bloques o geométricos, dentro de AutoCAD, eh, con eh, diferentes propiedades. De ese Excel eh, podemos, eh, de alguna manera, consumirlo, parsearlo en eh, Dynamo para eh, generar elementos en Revit. Eh, también podemos, vamos a ponerlo por aquí, ¿no? Sería pasar de AutoCAD a Excel. Eh, ese Excel lo consumimos eh, con Dynamo y generamos los elementos de Revit. Aquí veis un poco unas ventajas y unos inconvenientes que hemos señalado de cada uno de los métodos. Eh, Luego tenemos eh, leer la geometría directamente con Dynamo. Si nosotros tenemos un DWG vinculado en nuestro modelo de Revit, podemos directamente, mediante Select Model Element, hay muchas opciones dentro de, de Dynamo para, para acceder a la, a la geometría de los elementos, eh, partiendo de, del propio elemento. Hay una que es simplemente clicar en el elemento y ya eh, te lo traes digamos, a ese entorno eh, de programación visual que es Dynamo y a partir de ahí pues ya extraes la geometría y eh, la procesas este sería la versión o sea esta sería como la opción más directa por así decirlo y luego está emplear Rhino y Grass y utilizar formatos de intercambio típicamente y desde bueno desde tiempos si queremos pasar información de un programa a otro es bastante útil utilizar formatos de intercambio que los dos consuman y que los dos produzcan es, eh, da la casualidad, pues que podemos extraer eh, a través de con Grasshopper podemos eh, consumir la geometría, procesarla y extraer un txt que podemos consumir con Dynamo un txt, un csv, un tsv, eh, cualquier tipo de formato estándar eh, es eh, válido, parsearla, ¿no? Con Dynamo y cocinar los elementos en, en Revit. Eh, y luego hay una extra que desde hace tiempo ahí veis ¿no? que en el, en el tab de complementos podemos incluir ¿no? el, a Rhino. O sea que ya directamente Rhino, que es un software que permite, eh, digamos, consume prácticamente todo eh, a nivel de geometría, pues eh, podemos meterlo dentro a través de Rhino Inside Revit. Podemos meterlo dentro, no es muy estable pero va mejorando día a día, meterlo dentro de Revit y cocinar los elementos directamente en, en Revit. Os recomiendo que, que os pongáis al día con, con Rhino Insight y que estéis al tanto de todas las todas las actualizaciones que hay porque la verdad que, que está creciendo muy rápidamente y, y es bastante interesante. ¿no? Porque al final te permite, es como tener AutoCAD dentro de, de Revit, lo que pasa que eh, bueno estos de MacNeil se han eh, adelantado. ¿no? Eh, nada, eh, sin más dilación, os paso con, con mi compañero Luis Guillén, eh, voy a detener el uso compartido. Y vale, todo tuyo, Luis. Os voy a compartir la pantalla y os, empiezo a comien os comienzo a contar el ejemplo que vamos a realizar. ¿vale? En este ejemplo, como, como ha dicho antes Julio, lo que vamos a hacer es traernos una geometría sencillita, unos datos de, de, de un CAD, ¿vale? que ya tenemos insertado en el modelo, ahora os lo voy enseñando. Y luego lo que vamos a hacer es, a partir de la información de ese CAD, modelar varios elementos. El CAD al que me refiero es este que tenemos aquí, ¿vale? Imaginaos, tenemos este porche, este, este comedor, y en el CAD nosotros tenemos colocados, eh, nos, nos han remitido este CAD y tenemos colocadas las mesas en la posición que quieren que, que vayan, ¿vale? Entonces, como han comentado antes, habría varias formas de hacerlo. Podríamos hacer una extracción de datos con, desde AutoCAD o directamente lo que podríamos hacer es leer la geometría en Revit. Como normalmente lo que nos interesa es tener la geometría lo más limpia posible la geometría de dentro del CAD lo suyo es eh, directamente eh, coger y sacarnos un CAD en el que solamente incluyamos las mesas con la geometría que realmente nos interesa vale entonces una vez que tengamos el CAD solo con nuestras mesas lo que hacemos es llamamos a Dynamo y un momento, lo voy a hacer pequeñito para que podáis ver las dos cosas a la vez y lo que vamos a hacer es coger con uno de los nodos que decía Julio para seleccionar todos estos elementos, que es el Select Model Element, vamos a seleccionar nuestro CAD con las mesas. Os cuento un poco primero el, la idea del, de los procedimientos que sigue esta rutina y luego la ejecutamos y vemos cómo funciona. ¿vale? Lo que hacemos con esta rutina es lo, primeramente leer la geometría de, del CAD. ¿vale? Esta geometría del CAD, como viene directamente de AutoCAD, que no es nativa de Revit, por ejemplo, los círculos no nos los va a identificar como círculos, sino como suma de dos arcos. ¿vale? Entonces, para ello, lo que vamos a hacer, como ya no sabemos esto, estamos prevenidos, vamos a coger y vamos a hallar el centro de cada uno de los arcos de la geometría de Revit. Esos centros, esos puntos que hacen de centro, van a ser coincidentes en los dos arcos. Entonces, con el, modo de, con el nodo de Prong Duplicate, nos vamos a eliminar, los que estén duplicados y nos vamos a quedar solo con los individuales, es decir, nos vamos a quedar uno por cada centro de las mesas que queremos colocar. Una vez que tengamos estos puntos, lo que vamos a coger es, y vamos a venirnos con otro nodo que se llama eh, que nos permite generar las instancias de las familias en función de los puntos, vamos a seleccionar nuestro tipo de familia y vamos a correr la definición. ¿vale? Cogemos, seleccionamos el CAD y corremos la definición. Y automáticamente, como veis, en nada de tiempo, es un, una definición que tarda súper poquito, directamente nos coloca cada mesa en cada centro de los círculos del CAD. ¿vale? Entonces, bueno, ya tenemos esto. ¿Puedo comentar una cosilla, Luis? Claro, comenta, Julio. O sea, es simplemente... O sea, entendemos que si ese CAD que está vinculado en Revit y está vivo, cambia, cuando lo actualizamos en Revit, mmm, le volvemos a dar a la definición... Y mediante el element reconciliation que tiene las la, la definiciones de Dynamo, te volvería a generar esas, esas mesas. Entonces, bueno, que, que entendamos que ya eh, podemos tener a una persona trabajando en CAD, colocándolo en planta y yo directamente cocinarlo, que es muy útil para los trabajos, ¿no? Caballero-escudero, como digo yo, ¿no? De ingeniero y modelador. Eh, continúa, Luis. Perdona. Exacto, y es muy cómodo porque luego cualquier modificación que se haga la vas a poder como re retraer a tu modelo y adaptarlo de forma rápida y ya veis o sea como, como habéis visto no, no se tarda absolutamente nada en, en crear todas las familias vale eh, vamos a complicar un poco la cosa, vale además de colocar estos elementos que están colocados en un nivel base no tienen altura, no, no, no supone mayor problema, vamos a querer colocar en este techo que hemos visto ondulado que tenemos aquí modelado a partir de, de una cubierta de masa Vamos a coger y vamos a querer crear unas lámparas en el centro de la mesa y que estén ancladas a nuestro techo, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es venirnos y seleccionar eh, la geometría de, de, la, de la cubierta, ¿vale? Si os fijáis, eh, utilizamos el mismo nodo que antes nos permitía extraer la geometría del CAD, ¿vale? Entonces, cuando extraemos la geometría de, de un elemento de Revit, eh, no solo nos extrae eh, el sólido como tal, para eso hay otro nodo que nos extrae solamente el sólido, sino que nos va a extraer todos los elementos geométricos asociados a ese, eleme a ese, a ese, a ese elemento. ¿vale? Entonces, cuando nosotros corramos la definición, aquí vemos que en, en la ventana de Dynamo nos va a aparecer todos los elementos de, de, de la cubierta que hemos seleccionado y aquí en el desplegable vamos a poder ver los que... Nos, es capaz de sacarnos Dynamo. ¿vale? En nuestro caso, lo único que nos interesa es la cara inferior de la cubierta. ¿vale? Entonces, directamente vamos a buscar cuál es, en este caso, el número 1, ¿vale? que vemos que se van coloreando en función de la selección que hagamos directamente, y lo que vamos a hacer es coger y seleccionar uno. En este caso, lo hacemos de esta manera porque solamente tenemos una cubierta y solamente tenemos una geometría. ¿vale? En el caso de que lo que estuviésemos es asociando estas lámparas, a techos en general, podríamos eh, filtrar estas caras pues en función de, de, de la normal, comparándolo con ángulos eh, con del eje Z, que de hecho luego en el ejercicio que hagamos en el siguiente vamos a verlo. Total, una vez que tenemos ya la, la cara sobre la que queremos eh, proyectar nuestras lámparas, lo que vamos a tener que hacer es proyectar los puntos de colocación de las lámparas. vale entonces, este nodo nos va a proyectar los puntos que ya teníamos generados directamente sobre la cara de la cubierta. Entonces, vamos a verlo y, y con el mismo nodo que realizábamos antes de colocar la familia eh, mediante punto, vamos a colocar nuestras lámparas. Ejecutamos y, como veis, al instante otra vez nos coloca las lámparas, cada una en, eh, elevada con un parámetro de elevación distinto, en función... ...de la altura de la cubierta, ¿vale? Entonces, vamos a complicar un poquito más, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer es... ...ok, estas lámparas están muy bien colocadas... ...pero, joder, al final vamos a querer que estén uniformes... ...que la caída que tenga la lámpara... ...lo que cuelgue, el descuelgue, sea el mismo... ...entonces vamos a coger... ...y con Dynamo también... ...vamos a comparar... La, ...el punto eh, de inserción... ...con el punto del techo... ...vamos a hallar la longitud que tenga... Y vamos a decirle que nosotros queremos situar, que queremos que las lámparas tengan un descuelgue de un metro y medio por encima del, del suelo, ¿vale? Entonces, con el nodo de eh, Geometry Distance 2, eh, cogemos, buscamos la distancia, le restamos el 1,5 y lo hacemos con el set con un set parameter, cogemos y le metemos esa distancia directamente a cada una de las lámparas. Ejecutamos y como podemos ver, nos lo ha hecho perfecto, colocándonos todas las lámparas en la misma distancia pero cada una de ellas con un valor distinto en función de la altura que tiene. Este, es. este, este ejemplo que aquí vemos sencillito, que o sea, tampoco nos llevaría mucho tiempo modelar 6, 7, 8 lámparas, hay que pensarlo que esto está esto es un ejemplo simplificado, pero claro, si esto lo aplicas a todas las luminarias de un edificio, o a todos los elementos aquí hemos modelado luminarias pero pueden ser dispositivos de alerta proyectados sobre los techos marcados en un CAD vale entonces esto es un ejemplo sencillito para que veáis que a través de la geometría del CAD podemos hacer inserción en geometría de Revit vale entonces aprovecho para eh, Luis un segundo aprovecho para comentar que la definición las familias que utilicemos para en la colocación o sea, te tenemos que ser muy conscientes de qué familia estamos utilizando porque eh, cuando las estamos colocando en un punto, si estamos colocando familias de un punto, estamos colocando familias basadas en línea o estamos colocando componentes adaptativos, le tenemos que dar a Dynamo eh, las cosas en orden, los puntos en orden y, eh, en este caso, Luis tiene su familia preparada sí. para que eh, se coloque en un punto y mm, la definición, digamos, que la hace consciente de, que, de cómo está generada la familia. Entonces, muchas veces, eh, pues eso, eh, colocamos los elementos, pero no somos muy conscientes de cómo está generada la familia y no se nos ha colocado del todo bien y luego hay que moverlos. Entonces, nada, te, que seamos conscientes a la hora de generar una definición de colocación de elementos, de cómo están generadas las familias, dónde tienen ese origen eh, y, y los parámetros que vamos a rellenar a qué afectan. ¿Vale? Simplemente eso. Luego, por ejemplo, también Dynamo nos da la opción de, como, como dice Julio, si la familia, en vez de en vez de esta, ser una familia métrica normal colocada en un punto, que se coloca a través de un punto, si se colocase en una cara, Dynamo también nos, nos daría la opción de seleccionar esa cara en la que queremos que se nos proyecte. Entonces, ahí cogeríamos, seleccionaríamos la, la superficie y directamente lo podríamos hacer. Pero ya te digo, cuando trabajamos de esta forma, eh, normalmente nos suele ser más sencillo y es más cómodo trabajar con familias que sean independientes que no tengan que estar asociadas a una cara a un muro, a un techo porque la tanto la colocación como luego controlar los parámetros no lo vamos a poder hacer de forma más sencilla además como habéis visto esto se hace súper rápido entonces eh, si luego hay que volver a repetirlo no, no, no es un problema entonces como, como hemos visto ¿vale? en este primer ejercicio lo que hemos hecho ha sido usar la geometría de Revit para modelar la geometría del CAD, perdona, para modelar geometría de Revit ahora lo que os quería enseñar para que viésemos que hay otras opciones es eh, utilizar la geometría no del CAD sino del propio Revit para modelar cosas sobre ellos ¿vale? para eso lo que vamos a hacer es vamos a coger esta escalera que tenemos aquí y vamos a modelarle el, las balizas de emergencia en cada una de las contrahuellas ¿vale? entonces en función de la longitud de la contrahuella, de lo ancho del peldaño, vamos a coger y vamos a decirle que nos coloque, en el caso de que sean que tenga menos de un metro, nos coloque una luminaria. En el caso de que sean de dos metros, que nos coloque dos, o en el caso de que sean de tres, pues que nos coloque tres luminarias, ¿vale? Entonces, como habíamos hecho antes, nos abrimos Dynamo con nuestra definición, ¿vale? Y os, vamos a hacer la misma dinámica del ejercicio anterior. Primero os voy a contar lo que vamos a hacer y luego vemos cómo lo hacemos. vale Como siempre, como hemos hecho con la cubierta, lo primero que vamos a hacer es coger y seleccionar la escalera, nuestra geometría. vale Cogemos y la seleccionamos. Al igual que hemos hecho con la cubierta, esta, este elemento nos va a arrojar una serie de geometría. Nos va a arrojar una serie de geometría que no nos va a interesar toda, ¿vale? Vamos a verlo directamente. Ya hemos seleccionado nuestra esta, ¿vale? Y nos arroja 10 sólidos. Vamos a seleccionarlo para que los podamos ver. Espérate que no. Me lo ha debido seleccionar bien. Un segundo. Ah, vale, sí, perdonad que es que lo tengo quitada la previsualización. Como veis, nos arroja. 10 sólidos, ¿vale? Al igual que antes, podemos dar un, una vuelta por la lista y ver cuáles de esos sólidos son los que realmente nos interesa, ¿vale? Como nosotros lo que queremos es la geometría de las contrahuellas, pues directamente nos vamos a venir al 9, que es la del primer tramo, al 7, que es la del segundo tramo, y al 3, que es la del primer tramo. Con un code block seleccionamos esos elementos y ya empezamos a cocinarlos, ¿vale? Entonces, cogemos, ¿vale?, Vamos a quitar la vista preliminar de esta y vamos a ver solamente la geometría de estos elementos que hemos seleccionado. ¿vale? Ya nos hemos eliminado, ya hemos limpiado bastante eh, los elementos que estamos leyendo y utilizando en Dynamo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora va a ser, estos son sólidos, ¿vale? Hemos extraído los sólidos de las escaleras, ahora vamos a explotarlos, vamos a controlar las caras de los sólidos. Entonces, una vez que tengamos esas caras, vamos a analizar cuál de esas caras son las que a nosotros nos interesan, ¿vale? Entonces, primero vamos a coger, vamos a generar las caras. Y lo que vamos a hacer para identificar qué es lo que nos interesa y qué es lo que no nos interesa, va a ser mirar su, su, su normal, ¿vale? Vamos a sacar la normal a cada una de las caras en el centro de esa cara, ¿vale? Y en función del ángulo y de una serie de condiciones que vamos a poner a posterior, pues lo... Lo, lo filtraremos, pero antes de eso os quería contar una cosilla si veis, eh, antes hemos utilizado el nodo que se llamaba, llamaba element Geometry ¿vale? ahora estamos utilizando otro que se llama Element Solids tenemos otro que directamente nos va a arrojar las caras pero tenemos que tener cuidado cuando hagamos este tipo de operaciones porque como uno de los valores más importantes que tenemos de cara luego a filtrar y, y, y controlar su uso es la normal que nos arroja esa cara, cuando extraemos las caras tiene que ser a partir del sólido. Es decir, si hay nodos que nos pueden extraer directamente las caras, pero pueden automáticamente hacer el flip y perder la normal. Entonces siempre pues, conviene que comprobemos eso. ¿vale? En nuestro caso, como vemos, cada una de las caras nos arroja la normal correcta. ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Nosotros, como podemos ver en el modelo de Revit, la tenemos modelada. Eh, de, cara que, de, de forma que los peldaños den al eje menos i, ¿vale? Entonces, una de las condiciones va a ser esa, ¿vale? Que la, la normal sea igual al eje menos i, o por lo menos que sea prácticamente igual. Entonces, la otra, para filtrarnos todas las caras que sean verticales, tanto en el sentido positivo como negativo, vamos a decirle que su vector cero o las que están inclinadas, que el vector, C, que el vector z, perdona, sea igual a 0. Entonces, lo que le vamos a decir a Dynamo es que nos compruebe estas dos cosas, nos haga una lista con las dos respuestas y nos filtre de forma que solo tengamos las superficies, las caras, que son eh, que cumplen estas dos, estas dos opciones. ¿vale? Entonces, luego nos las filtramos y directamente cogemos y tenemos las, las, las caras que nos interesan. ¿vale? Voy a apagar esto para que lo podamos ver bien. ¿Veis? Entonces, esos datos que le hemos pedido directamente nos arrojan las caras sobre las que nosotros queremos dibujar, queremos crear eh, estos elementos de señalización. vale Y vamos a seguir la misma metodología de antes. Lo que hemos hecho aquí ha sido, antes de... de para Conseguir estos puntos y saber cuántos puntos tenemos que tener por esta condición de, en función de la longitud, colocar una, dos o tres balizas, lo que hemos hecho ha sido, de estas superficies, sacar las curvas perimetrales, que es lo que estamos viendo aquí, y sacar la longitud máxima de la curva. Es decir, de cada una de las, de las series de curvas, de las policurvas, cuál es la longitud mayor de su curva, de la mayor curva. Entonces, en función... De la longitud máxima, lo que hemos hecho ha sido, a través de un code block que nos lo va filtrando, asignar si queremos que haya una baliza, dos balizas o tres balizas. En función de esto, hacemos un rango para dividir la, para generar la distancia eh, a través del point parameter para generar tres puntos, un punto o dos puntos en nuestra superficie. Para, para ello, lo que hacemos también es utilizar este, este nodo, que es de nuestro package, de Modélica, que os recomiendo que lo descarguéis. Eh, la verdad es que es, tiene algunos nodos muy muy útiles. Y lo muy que. ¡Qué vamos... corporativo! Hay que ver la <risa> cuña publicitaria. La sí. cuña publicitaria. <risa> en este caso, este, por ejemplo, es muy útil a partir de una lista. Te, te devuelve solo el primer elemento de la lista, solo el último elemento, todos menos el primero o todos menos el último. Entonces, le hacemos un purgado para eliminarlos. Y una vez que tengamos generados los puntos en cada uno de, los, de las caras en función del tamaño de esa cara, igual que hemos hecho con los ejercicios anteriores, hacemos el Family Instance By Point y nos venimos aquí, ejecutamos la definición y ya nos coloca nuestras balizas en su posición correcta. Os digo lo mismo que, que os decía en el anterior. vale Aquí es un ejemplo muy sencillito. vale pero imaginaros que tenéis que colocar esta, esta serie de balizas en una plaza de toros, o en una arena, o en un elemento que, que, que sea enorme. Pues eh, con esto se pueden modelar eh, decenas de miles de balizas en cuestión de, de minutos. Eh, en función de cómo se, complica, cómo se complica, cómo se complica la geometría de las tasas escaleras o de los elementos que queremos modelar, pues tendremos que filtrar. Más las caras, en función de los ángulos, hallar los puntos centrales, será unas operaciones matemáticas y geométricas de filtrado. Pero una vez que lo tengamos filtrado, es simple, es lo que hemos repetido. Punto, elemento y colocación. Y con eso lo dejamos apañado. Y claro, esto nos facilita muchísimo el modelado automático de elementos repetitivos y eh, que es una cosa que se suele dar mucho en MEP. Eso es. Después, eh... esto, Julio. Sí. Doy... Dos características eh, principales ¿no? del modelado a través de Dynamo. Eh, una de ellas es reducir el error humano. Eh, los errores cuando modelas a partir de, de este tipo de operaciones son bastante. O sea, si algo está mal, puedes pensar que, eh, que otras cosas están, están mal. O sea. Eh, Quiero decir, si, si tú empieza, o sea, si, si ejecutas una definición y el, el, en vez de ir eh, al 0.5 te vas al 0.4, pues sabes perfectamente ¿no? que los elementos van a estar todos en el 0.4. Entonces, de alguna manera, el error es como más fácilmente identificable. Eh, reducción del error humano, eh, la rapidez, por supuesto, el tema de la rapidez eh, no hay no hay duda no aquí tendrías que ir punto por punto viendo los offsets alineando bueno a lo mejor ya te plantearías hacer familias una familia un poco más inteligente no con arrays para intentar llevártelo a los diferentes eh, a las diferentes tabicas pero pero ya os digo que eh, la reducción del de, de tiempo eh, de modelado y el, el, y del, del fallo humano son eh, no, las dos características, yo creo que definitorias ¿no? para, para utilizar este tipo de herramientas. y, y, y eh, ¿Queréis comentar eh, algo más? Sí, y comentar también que además de lo que has dicho, el hecho de que o sea, lo que se tarda, lo que el tiempo que, que, que dedicas a la definición, a hacer todos esos filtrados, luego sale compensado clarísimamente en el momento en el que de repente esta geometría o estas geometrías cambian y las escaleras sí. ya no están donde estaban antes. Volvemos sí. a correr la definición y claro, todo el tiempo que habíamos utilizado antes ahora es un beneficio puro en tiempo. Sí, y cuando o sea, en un principio a lo mejor empiezas a hacer la definición y la empiezas a hacer como muy ad hoc, yo soy poco amigo también de la parametrización por la parametrización, o sea, al intentar meter sliders, no ahí porque sí y al final lo dejas en 0.5 ¿no? el slider y se queda ahí para siempre, no pues podrías haber metido 0.5 desde un principio. Entonces, pues ahí, según vas haciendo más y más definiciones, pues al final te vas dando cuenta de que eh, tienes que hacer lo justo y necesario para primero sacar el trabajo adelante y después poder reutilizarla y poder debugar, sobre todo, porque ahora mismo eh, el filtrado ¿no? de esas eh, diferentes eh, superficies ¿no? que hacía Luis a través de. Y decía, eh, aquí de esta lista voy a coger el 3 y el 4. Ya, pero ¿y si.? el 3 y el 4 en otro caso, ya no es el 3 y el 4 entonces ya tienes que modificarlo, hay diferentes métodos ¿no? para filtrar eh, los elementos que convienen o no, dependiendo de lo que vayamos a hacer no del uso que vayamos a hacer de esa definición pero bueno, siempre siempre suele ser positivo, ¿no? el parametrizar aunque eh, también puede ser negativo el sobreparametrizar. ahí es donde voy bueno, hay que mantener un equilibrio ahí pues pues nada, muchas gracias Luis, creo que claro. ha sido bastante interesante. ¿Os ha gustado? Comentad algo en sí, el si chat. Tenéis cualquier duda lo podéis escribir por el Eso. chat y os vamos contestando todas juntas al final o ahora cuando vayamos pudiendo os contestamos. Venga, adelante. Os ha gustado, vale, bien. Gracias Rosa María, un saludo. Muy bien, muchas gracias. Eh vale pues continuamos vamos al vamos a la parte de coordinación voy a compartir mi pantalla como veis tengo bueno todavía no ahora veis mi pantalla se ve equipo sí, sí se, se, ve, se ve vale genial pues eh, como os comentaba eh, bueno pues aquí tenemos un, un modelito con, con diferentes canalizaciones no tenemos unos conductos tenemos unos, unas bandejas de cable y tenemos eh, también unas tuberías a su vez pues hemos exportado ¿no? este, este modelito a Navis y dentro de Navis pues hemos hecho unos class detections ¿no? de MEP contra muros, pipes contra muros, ducts contra muros y aquí en el de MEP contra muros tenemos diferentes colisiones de los diferentes elementos de canalización eh, con eh, los muros y hay algunas que eh, se han resuelto. ¿Vale? más allá de que hay algunas que se hayan resuelto, pues, eh, el filtrado de los elementos hace que eh, simplemente tengamos las eh, colisiones de eh, bandejas de cable y de eh, tuberías en este caso concreto. ¿vale? Entonces tenemos aquí en nuestro class detection eh, de el viejo navis eh, MEP contra muros y dentro del MEP contra muros pues, hemos configurado esto para que eh, filtre eh, los diferentes clases eh, Aquí en Navis. Una vez que, que creamos este NWF, ¿vale? esto es un NWF, recordad que los NWF son eh, archivos vivos que se nutren de los cachés que se van generando desde eh, de este Revit. Entonces, ese NWF pues, lo único que hace son llamadas a los diferentes cachés. Y eh, los carga en, en su haber. Luego está el otro formato de Navis, que es el de los, típicamente el de los modelos federados, que es el de NWD, Navis World Document, que es ya con toda la información, no hay eh, y que no depende de, de información externa. Entonces, este NWF puede seguir estando vivo. ¿vale? O sea, de hecho está vivo y puede se, eh, seguir estando vivo. Eh, vale, pues de este Navis. Lo que queremos es, a partir de ese class detection que hemos hecho, modelar las diferentes eh, bueno, los diferentes pasamuros. ¿vale? He de decir que bueno, tengo que comentarlo con, con mi compañero eh, Gonzalo, pero eh, nos gustaría ponerla, o sea, si, si se publica el webinar, eh, poner las definiciones para que estén a vuestro alcance y que no partáis de cero ¿no? y tengáis que rehacerlas. Entonces, eh, bueno, pues abrimos eh, Dynamo, esto es un poco espagueti, pero bueno, tampoco es muy grande, ¿no? Eh, entonces, pues, lo que hacemos básicamente en este, eh, con este Dynamo es leer, bueno, primero nos, nos tenemos que descargar el DynaWorks 19, importante descargarnos el DynaWorks de la versión que tengamos de, de Navis, ¿vale? Entonces, si utilizamos Navis 2019, pues tenemos que utilizar el DynaWorks 19, si utilizamos Navis 2020, pues el, el, el DynaWorks 20. Eh, además que, que están todos ahí en el Package Manager, lo vais a ver. Es, eh, directamente seleccionamos el archivo donde está eh, nuestro NWF, la ruta donde está nuestro NWF y aquí tenemos el primer nodo de Dynaworks que es el Open File voy a ir dando a ejecutar, vale mientras os muestro un poco eh, bueno, eh, le damos a ejecutar tenemos, abrimos la eh, el archivo ¿vale? de Navis y obtenemos el, el Class Detection, ¿vale? Al obtener el class detection, tenemos que filtrar los class tests. Y como bien ha hecho, eh, bueno, os enseño otra vez el Navis. Ya hemos accedido aquí al class detection. Aquí tenemos todos nuestros class tests. Y nos aparecen todos los diferentes class tests eh, en orden dentro de Dynamo. Entonces, nos tenemos que quedar en este caso con el primero. Lo vamos a ver en un segundo la definición, cuando se ejecute. Y, un segundillo. Vale, de hecho, ya se ha ejecutado. Aquí me abre el archivo, vale. obtenemos el class detection, obtenemos los class tests y aquí veis los nombres de los diferentes class tests. Nos quedamos con el cero, recordad que todas las listas en Dynamo empiezan en cero. Nos quedamos con el cero que sería MEP contra muros. De ese MEP contra muros obtenemos los resultados. ¿vale? Results. Y aquí tenemos todos los resultados. Y tenemos news, vale, nuevos y eh, resueltos. Entonces, lo que hacemos es filtrar vale, para quedarnos con los nuevos. Una vez que tenemos eh, los, eh, class, eh, los resultados del Class Detection nuevos filtrados, aquí es donde viene el, eh, bueno, el punto ¿no? de, de venir por aquí por, por Dynamo, que es obtener el Class Point. Una vez que tenemos el Class Point, bueno tenemos que escalar porque la geometría de Dynamo, bueno ya sabéis, el, los que hayáis trabajado con MEP también eh, de, hace tiempo, pues sabéis que hay que hacer de vez en cuando conversiones, ¿no? De, la API de Revit típicamente ha trabajado en pies eh, y bueno, eh, continuamente pues tenemos que eh, pasar de imperial a, a métrico. En este caso hay que hacerlo igual. Entonces, eh, después de hacer esa conversión ¿no? y, eh, y ese escalado, eh, lo que hacemos es vincularlo con información que viene por aquí arriba. y me vengo por aquí arriba, porque una vez que tenemos nuestros resultados, lo que hacemos es. Por un lado obtenemos los objetos, vale, los nodos del de, eh, Clash, vale, que son básicamente, esto podría ser un nodo y esto otro nodo, entonces en uno de ellos nos quedamos con los verdes y en otro de ellos nos quedamos con los rojos. Eh, los vamos filtrando para quedarnos a través del árbol de propiedades ¿no? y de digamos, los grupos de parámetros que hay dentro de Navis, nos quedamos con los parámetros que a nosotros nos convienen y hacemos una vinculación de ID, ¿vale? lo que queremos es acceder sobre todo al ID. Hacemos una vinculación de ID de Navis eh, con ID de Revit. ¿vale? Esto eh, lo hacemos aquí más adelante, lo hacemos en esta parte. Y obtener, perdón, lo hacemos aquí. Aquí obtenemos los muros vale, y aquí eh, de los muros obtenemos el ID y hacemos la vinculación eh, con los IDs que vienen de Navis. Esto es, como os decía, hay diversas formas de traerse de los elementos y la geometría de, de Revit a, a Dynamo. Una de ellas también es buscando eh, el tipo de elemento que es. Yo digo, oye, cógeme todas las walls, cógeme todos los elementos del tipo wall y hallame el ID. Y ahora, eh, búscame, esto desde que existen los diccionarios es más fácil, ¿no? esta definición está un pelín eh, quizá anticuada, pero bueno, es otro método. De, de, de todo lo que os estamos contando hay... Eh, muchísimas formas ¿no? de, de llegar a, a las mismas conclusiones. ¿no? Ahí todos los caminos llevan a Roma. Eh, vale, Entonces eh, tenemos nuestros cable trays, nuestros ductos, nuestros, eh, nuestras tuberías, nuestra bandeja de cable, nuestros ductos, nuestras tuberías y eh, obtenemos ¿vale? los diferentes eh, cable trays que efectivamente participan en ese class detection. Esos cable Trace, pues lo mismo, procesamos sus, primero eh, su localización, no. obtenemos su localización y en esa localización, como veis, el, el punto, el Class Point, aquí en la geometría se ve claramente, este de aquí que está fuera es el Class Point, ¿vale? Y tenemos que hallar el punto más cercano a nuestra eh, nuestra línea de localización de nuestro elemento de distribución ¿no? dentro de, de Revit. Entonces, pues hallamos ese elemento más cercano. Una vez que tenemos ese elemento más cercano y con eh, la dirección de, de la línea, recordemos que en Revit no se pueden hacer bandejas de cable curvas, a no ser que hagamos eh, bandejas de cable como si fuesen fittings o como si fuesen otro tipo de elementos, pero bandejas de cable curvas como tal, no al ser familias de sistema, no podemos hacer, o tampoco podemos hacer eh, pipes, eh, tuberías ni, ni ductos. ¿no? Entonces, bueno... Eh, a partir de ahí, con la dirección no, en ese punto, en un momento dado si fuese curvo podríamos hallar la dirección en ese punto, la tangente en ese punto, y colocamos nuestro elemento en este, en este punto y hallamos la, la, eh, el ángulo que hay entre... ¿Cómo está generada la familia? Otra vez vuelvo a lo mismo, tenemos que ser muy conscientes de cómo hemos generado esa familia y el, el, el ángulo que hay entre cómo está generada la familia y la dirección de nuestro elemento. Entonces ahí colocamos en ese punto el, el elemento y lo rotamos eh, esa diferencia angular. ¿Vale? Y a partir de ahí pues ya podemos hacer muchas cosas. Yo aquí los he pintado de rojo, Bueno, voy a enseñar un poco el resultado, está aquí, eh, y nada, aquí los he pintado de rojo... Podría en un momento dado pintar los de. Los de. estos son los. un segundillo. Son los de. Los pipes. A ver. Vale, he pintado los, las tuberías de verde y los. Eh, las bandejas de cable de rojo. ¿vale? Y nada, pues aquí tendríamos un elemento que está relacionado, por supuesto. Podemos consumir información en Dynamo, ¿no? Como es. veis, aquí tengo la familia del cilindro. Y este cilindro extraemos de, de la tubería, extraemos su diámetro, le añadimos un offset de 20, podemos establecer, eh, pues si tenemos que colocar un pasamuros ¿no? en un eh, muro... Eh, digamos que sea eh, de protección contra incendios, ¿no? que tenga unas una ciertas eh, propiedades ¿no? de protección contra incendios especiales, que tengamos que colocar un elemento que, te, que tiene que podríamos consumir la información de, de el muro y decir, pues si el muro es RI eh, o si es de sectorización o no es de sectorización, pues colócame un, un diámetro u otro. ¿no? Eh, y, y eso, se, o sea consumimos información de los elementos que tenemos dentro de Revit y se lo colocamos a los elementos que estamos modelando, ¿vale? en el, eh, en el, desde Dynamo en, en el modelo. Pues nada, eh, directamente luego en, el, en los comentarios yo le añado en este ejercicio Clash. Y si vamos a los, veis que tenemos aquí en comentarios Clash. Y eh, nada podemos incluir por ejemplo un, en un parámetro pues el tipo de, de el tipo de, de sistema que está pasando por ese punto y otra operación que podemos hacer en un momento dado pues es coger esta familia ¿no? y ahora mismo es un sólido pero si la cambiamos ¿no? a un void ¿vale? si la cambiamos a un vacío y activamos su propiedad ¿no? de corte con vacíos al cargar y la cargamos en el proyecto Sobre escribir la versión existente, pues podemos en un momento dado cortar ¿no? Nuestro, nuestros muros y hacer los, los pasamuros. Pero también se pueden listar estos elementos de manera que al final consigamos a través de, de una tabla de planificación eh, transferirle la información al equipo de estructuras o eh, pasarle la información como modelo, ¿no? como un modelo de, de, de pasamuros al equipo de estructuras, para que ellos lo, lo validen. Luego también existe la posibilidad, utilizando algunos nodos, eh, creo recordar que es eh, de springs, está el de agrupar geometría por distancia, podemos en un momento dado, pues, si tenemos dos eh, colisiones muy cerca la una de la otra, pues decir, oye agrúpamela y ponme justo el punto en la mitad ¿no? de, de todo esto y analízame las distancias entre los diferentes puntos y hazme un, un hueco de ese tamaño, ¿no? Eh, y otra posibilidad que tenemos ¿no? para realizar este tipo de flujos de trabajo, de, de, de modelado ¿no? de elementos eh, de pasamuros es a través de colaborar, perdón, en comprobación de interferencias podemos ejecutar eh, bueno, un análisis de un chequeo de interferencias, y decir bandejas de cables con muros, aceptar. Recordad que esto se puede hacer también con modelos vinculados eh, y directamente aquí tengo esto. ¿Qué pasa? Pues que esto lo puedo exportar perfectamente y eh, fijaos que tengo aquí, voy a guardarlo, voy a reemplazarlo y lo tengo, a ver, dame un segundo, vale, no okay. Voy a abrirlo, bueno, es un HTML con toda la información bastante bien estructurada. Si lo abro en Notepad++, pues puedo ver aquí, eh, bueno, que puedo de alguna manera pasearlo, ¿no? Y quedarme al final con los IDs mediante expresiones regulares o mediante eh, directamente buscando la palabra ID y yéndome dos caracteres más allá, quedándome con el ID del elemento y buscarlo directamente en Revit. Eh, bueno, el ID, tenemos el ID del, de la bandeja de cable y tenemos el ID del muro. Eh, puedo mm, hallar eh, la intersección entre estos dos elementos y directamente colocar ahí el elemento. O sea que también hay, hay más métodos, ¿no? aparte de, del de Navis. Y nada más, eh, os quería contar. Eh, voy a dejar de compartir pantalla. Y os paso con mi compañero Fermín. Seguro que os va a interesar mucho lo que, lo que os comente. ¿Alguna duda con respecto a... Ah, he visto, mira, eh, Luis, has estado contestando, ¿no? Sí, he estado contestando y quería añadir, eh, ya que me han preguntado por plazo... por los plafones y tal, en, en, en Modelical, en Campus, acabamos de acabamos de sacar un, un nuevo curso sobre familias MEP en Revit. Digo, por si ¿Sí? quieres echar un vistazo, que uniéndolos, los conocimientos o las metodologías de trabajo que os estamos enseñando aquí en este webinar, a los conocimientos que se añaden en ese curso sobre cómo crear esas familias y cómo hacerlo más sencillo de cara a, a luego nuestra futura colocación de forma masiva, es muy, es muy útil. Os dejamos es. por ahí el enlace, lo ha dejado ya Julio por el chat y nada, echarle un vistazo. Y si no hay más dudas, eh, termin todo tuyo. Hola a todos. Pues bueno, vamos a empezar con el siguiente ejercicio. Un momento, comparto pantalla. Eh, vale, creo que ya se están viendo, viendo mi pantalla, ¿no? Sí, perfecto. Por favor. Sí. Vale. vale, pues después de los primeros ejercicios, en, sobre todo el primero, en el que modelábamos elementos a partir de CAD, eh, para el supuesto de este último ejercicio, pues nos vamos a imaginar que hemos modelado pues, cámaras y estas cámaras minidomo domo de, de techo, de pared. Eh, y luego lectoras de, de accesos, ¿vale? Las típicas que tienes que poner tu huella dactilar o pasar una tarjeta para poder, para que a través de una cerradura electrónica pues, se abra la puerta, ¿vale? Pues ya hemos, ya hemos modelado estos elementos. Y luego también tenemos una serie de bandejas de cable pues, mod eh, tam también modeladas, que son las bandejas por las que van a ir los cables de las cámaras y de las, de, de, y de las lectoras. Y luego también tenemos en naranja unas salas IT vale eh, Que en el nivel, por ejemplo, 1 tenemos 2, en el nivel 3 tenemos 1 y en el nivel 2 creo que teníamos otras dos salas. Eh, ¿Qué pasa? Pues yo ahora, si formo parte de una ingeniería y quiero eh, pues hacer un presupuesto del, de este sistema, aparte del de número de cámaras o el número de lectoras, pues necesito también conocer los metros de cable tiene cada cámara o cada lectora. Entonces, ¿cómo lo hago? ¿No? Pues tradicionalmente, pues se hace midiendo el punto más desfavorable. Pues en este caso, pues por ejemplo sería esta cámara, ¿no? que creo que creo que a priori sería la que tendría más metros de cable más metros de cable, ya que es la que está más lejos de, de la salite más cercana. Eh, pues, pues cogería la más desfavorable y aplicaría un ratio y se lo aplicaría a todas y a partir de ahí pues sacaría una medición de la longitud de cable total. Pero qué pasa que Gracias a Revit, pues tenemos eh, la posibilidad de mejorar en, el, en la cantidad de información que, que aplicamos. ¿no? entonces Al igual que los ejercicios pasados en los que nos centramos en la geometría, pues en este que os voy a enseñar también nos centraremos en la geometría. Y eh, a través de las bandejas, los puntos de ubicación de las cámaras y de las lectoras eh, y de las salas, ¿vale? la ubicación de las salas, pues Encontrar la ruta óptima para asignar a cada cámara o cada lectora cuál es la sala más cercana en función de eh, los parámetros que, que escojamos, en función del análisis eh, y luego le podremos aplicar a cada cámara y a las lectoras. Vamos a hacer el ejercicio con las lectoras porque con las cámaras ya lo he hecho, como veis, pues le asigno la sala de conexión y la longitud de cable. ¿vale? Entonces, como veis en las cámaras ya está, en las lectoras pues está vacío. Eh, el primer paso es exportarnos esta información a eh, Rhino, en este caso, ya que hago el trabajo allí en, en, en Rhino Grasshopper para luego vol volver a traérmelo a, a Revit. Eh, pero me lo exporto a través de Dynamo. Aquí lo tengo abierto y os lo enseño. Bueno, primero lo que me tengo que exportar es eh, la red de bandejas de cables. ¿vale? Lo tengo aquí en exportación. Simplemente es una vista 3D en la que solo veo las bandejas de cable en calidad baja para únicamente que la, que la bandeja sea una línea. No sea una geometría eh, de, en forma de caja o de bandeja, sino solo quiero la línea. Y luego quiero exportarme con eh, Dynamo, quiero exportarme el, la, eh, los puntos de origen tanto de las salas como de las lectoras de accesos. ¿no? Pues con una definición sencilla en la que eh, cojo los dispositivos de seguridad eh, los filtro por lectoras de acceso, pues aquí tengo a las lectoras de acceso y aquí cojo su localización para obtener sus coordenadas X, Y, Z y luego quiero conocer el nivel también porque uno de los, de los factores por los que voy a, a, a determinar los recorridos óptimos va a ser también el nivel eh, de, la, de la lectora y el nivel de la sala IT porque preferiblemente vamos a querer que una lectora se conecte a una sala IT de su mismo nivel. vale. Entonces me llevo eh, el punto, las coordenadas X y Z así como su nivel y esto nos lo exportamos pues, a una hoja Excel o a un TXT o a lo que queramos. ¿vale? Le damos a run, bueno, ahí tengo los puntos de ubicación y nos exportamos. ¿Vale? Se me acaba de abrir un archivo Excel con las coordenadas X y Z así como su nivel. Vale. Esto mismo también lo haríamos con las eh, habitaciones o espacios que tendrían a ser las salas IT. Yo ya lo he hecho, no, lo, no voy a repetir este paso. Y todo esto, información, nos la llevamos a Rhino. Vale. Aquí como veis me he importado en Rhino la geometría de las bandejas. Esta geometría unifilar, vale, aquí lo tengo. Y aquí a la derecha tengo la definición con la que encuentro los caminos óptimos. Eh, el primer paso es simplemente eh, descomponer estos Excels que he creado con Dynamo para leerlos, leer esa geometría, leer esa información aquí. Vale. Este vendrían a ser los puntos de ubicación de las lectoras. Y este de aquí vendrían a ser los puntos, eh, de, las, las coordenadas de ubicación de las salas ITs. Entonces, yo necesito encontrar eh, cuáles son los recorridos desde cada uno de. Estos que vendrían a ser los puntos de origen hasta estos cinco puntos de destino final. Ahora, yo quiero conocer cuál es el recorrido por por las bandejas de cables. ¿vale? Entonces tengo como tres inputs, lo repito otra vez: puntos de origen, puntos de final y bandejas de cables. Aquí en azul. ¿vale? Entonces, el primer paso es completar la red de bandejas, ya que nunca se modela. Todo, todo en Revit, ¿no? O sea, modelamos las bandejas, pero las cámaras o las lectoras, pues habrá un tubo o habrá un cable suelto desde la bandeja hasta cada punto final, ¿vale? Pero este este, este elemento no se modela, pero para efectos de cálculo, pues yo sí que necesito tener ese, ese tramo, ¿vale? Entonces, el primer paso que veis aquí en verde, pues es el de completar la red de bandejas, ¿vale? Nos, como este webinar se centraba más bien en Dynamo, pues no voy a explicar nodo por nodo y tal, simplemente lo que hace cada grupo. ¿vale? Entonces, aquí me completo la red de bandejas y como veis, pues tengo estos tramitos finales que vendrían a ser lo que se completa en, en tubo o en cable sin necesidad de bandejas, pero que luego lo mediremos. O sea, también los, para, a la hora de medición sí que lo tendremos en cuenta. Y luego llego a este nodo de aquí, que es el nodo clave de, de todo esto, que se llama el shortest walk. El camino más corto y que también lo existe en Dynamo, pero provoca eh, funciona mucho peor, más lento y tiene más problemas. Por eso es, es de que para una geometría sencilla, como bueno es este ejemplo, pues a lo mejor sí que nos valdría, pero para un edificio complejo o miles de elementos, eh, cientos de bandejas y miles de kilómetros de, de cable y miles de kilómetros de bandejas de cables, pues necesitamos esta herramienta que es mucho más potente. ¿Vale? Cuando os dije que me traía el nivel, pues era por esto, porque preferiblemente queremos conocer eh, el camino más corto con las alas IT de su propio nivel. Pero también queremos hacer el camino más corto global, es decir, a lo mejor habrá cámaras que, se con... que, que el camino más corto sea a una sala IT del piso de abajo y a lo mejor me interesa colocar, eh, hacer esa, esa conexión de esa lectora o ese elemento final con... Con una sala en el piso inferior o en el piso superior, ¿vale? Pero pero quiero controlarlo, o sea, quiero tener esa información para, para yo decidir si se conecta el de arriba, si se conecta el de abajo, si va a su mismo nivel o si va a otro, ¿vale? Entonces me, me quedo con ambos recorridos y luego los filtro. Después de, a ver, aquí como veis, bueno, tengo todos los recorridos, y pero se entiende poco. Para que se entienda mejor, vendría a ser este de aquí, ¿vale? Aquí veis uno de los recorridos. En este caso vendría a ser eh, la lectora que está eh, aquí en el, la, la parte sur, sur eh, este, y se conecta con la eh, con la sala IT de ahí. Está en el nivel 2 y ahora os lo enseño en Revit para que sea más claro. Nivel 2. Vendría a ser esta de aquí, ¿vale? Que me está diciendo que se conecta a esa. Y vuelvo aquí y me dice que su distancia es de 74 metros. Pero aquí veo que tengo otra distancia 13 metros vale y si la selecciono es que va al nivel inferior vale en el caso de esta lectora si va al nivel inferior el cable mide 13 metros y si va a, si se conectase con su mismo con una sala IT de su mismo nivel eh, vendría a ser 74 entonces pues aquí me estoy comiendo eh, estoy ganando 60 metros de cable ¿no? entonces esta herramienta te sirve para valorar pues eh, este tipo de cosas y, por, y, y poder optimizar el diseño. ¿vale? ¿Esto cómo lo discrimino? o sea, ¿Cómo discrimino si se conecta a su propio nivel o, con, o a su nivel inferior? Pues con este slider de aquí. ¿vale? Es decir, aquí me está haciendo que se conecta con su mismo nivel siempre y cuando la longitud de cable sea eh, inferior a 419 metros. Si, es, su, su, si fuera superior... Se conectaría con el más cercano absoluto. ¿vale? Para el caso, eh, vemos aquí que con la que me estoy quedando, finalmente, la que me voy a llevar de vuelta, es de 74 metros. Entonces, si yo cambio este slider y le pongo, por ejemplo, 50, vamos a hacer la prueba. Vale. Como veis, la que me estoy quedando, que es la que me voy a llevar, va a ser la de eh, la que mide 13,85 metros. Es decir, me estoy, eh, se está conectando a la salite del piso inferior. Vale. Esto es esto sirve sobre todo para, para o cables caros o a lo mejor hay siempre siempre que aumenta la distancia del cable se pierde la señal vale esto eh, Estoy hablando mucho de IT porque es en lo que me he especializado y he trabajado más Pero obviamente este este desarrollo también sirve para, para potencia ¿no? y para, para conectar cuadros, equipos, alta tensión, baja tensión, media, bueno, lo que sea pero bueno, para equipos y test, eh, siempre que se aumenta la distancia, pues la señal empeora. Y por ejemplo, para, para cámaras, para las cámaras de seguridad del circuito de CCTV, eh, la distancia máxima suele ser 80 o 90 metros, 100, como mucho. Pues, pues con esto pues, podemos discriminar. Y luego también un paso importante es que la longitud de cable la podemos mayorar. Es decir... Eh, cuando necesitamos que esta información vaya pues, a, al industrial final, que va a ser el, el tío que corte el cable, le digan tienes que cortar 200 metros de cable y va a ir de aquí a aquí, pues, pues esa información tiene que ser precisa y luego también estar mayorada acorde para, para luego no cometer un error y que no llegue y se, y se tenga que volver a cortar y... Y todo lo que analizamos aquí, optimizando el recorrido, pues se pierda luego por una mala ejecución. ¿vale? Entonces, en este caso le hemos metido un coeficiente de seguridad de un 15%. Es decir, toda, a toda esta distancia le vamos a meter un factor de seguridad del 15% y a este tramo, que es el primer tramo, entre la, la, lectora, la lectora y la bandeja de cables, le vamos a duplicar esta distancia. Es decir, le estoy metiendo a todo el recorrido un 15% y esto lo estoy contando dos veces. Vale, para así asegurarnos de que de que esa longitud de cable pues está pues mayorada vale. y el paso final aquí es que me estoy llevando estos eh, code blocks eh, bueno que aquí en Rhino se llaman blocks son paneles paneles en, vale. en Dynamo son code blocks aquí son paneles en, en, mismo en... perro distinto collar estos. Por, exacto o sea, todo julio. son son lo mismo pero se llaman diferente pues por un lado me estoy llevando los puntos de origen que vendrían a ser eh, las coordenadas de, de, de las lectoras. Luego, me estoy llevando los puntos de destino de cada... Ya están macheados, es decir, de, de, de la, del primer punto de, de la primera lectora. Me, me voy a llevar la primera sala, o sea, la, la, la, la sala correspondiente a, a, a cada lectora. Vamos, vendría a ser esta de aquí. Aquí vemos cinco puntos, pero en realidad hay hay 55, que vendría a ser el mismo número que lectoras. Vale. Lo que pasa es que están, al estar superpuestos pues parecen 5, pero no, son 55. Y luego me estoy llevando las 55 eh, distancias o longitudes de cable. Y entonces ahora yo me las quiero pasar a Revit. Esto lo que estoy haciendo con estos panels es esto: estoy escribiendo un TXT, eh, como, como explicó Julio al principio, que nos podemos llevar, eh, me, hay métodos de intercambio para llevarnos la, la información desde Rhino o Grasshopper, eh, mediante CSV, TXT, Excel o lo que sea A mí me gusta el TXT ya que, ya que es, es feo eh, Es desagradable de ver Pero sí. funciona muy rápido eh, No falla y el, los TXT van a ser igual en, en 15 años van a ser iguales Igual el Rhino Insight o otro tipo de plataformas Pueden cambiar, las tengas que actualizar El Rating no va, que dan problemas de, de actualizaciones, versiones y tal El TXT no va a fallar Y por tanto a mí me gusta utilizar TXT Vale, pues aquí me llevo en txt y ahora me quiero traer toda esta información otra vez a Revit. Vale, entonces vuelvo a Revit, veo, sigo que en la longitud de cable y el parámetro de sala de conexión en las lectoras todavía está vacío. Entonces voy al Dynamo, abro la otra definición que tengo preparada para vuelta a Revit. Nos la abrimos, a ver, vale. Y aquí lo que hago es, me cojo los txt, los leo, to, todo, esto, todo esto que veis aquí, esto y esto, ven, vendría a ser eh, abrir el txt, leerlo y, y, y crear los puntos, ¿vale? O sea, y crear la, la, la geometría en, en Revit otra vez. Y lo que hago es machear, por ejemplo, en este caso los puntos de origen con los elementos de origen. Es decir, para, para, para machear eh, la lectora que me traigo con la lectora que hay en Revit. Lo único que hago es eh, sí machar la información. vamos Y luego aquí las longitudes también. Lo mismo. vale Le vamos a dar a ejecutar. Perfecto. Y como vemos aquí tengo las 55 lectoras. Aquí tengo los códigos de las eh, salas a las que van. Que en este caso la, el parámetro que me traigo es el parámetro de la sala... A ver, selecciono una. Me traigo el parámetro código sala, pero me podría traer cualquier cosa de la sala. A lo mejor otro tipo de información, si está protegida, si, vamos, cualquier información que tenga el espacio o la habitación, me la puedo traer y asignársela al, al elemento. A lo mejor nivel o no sé, cualquier cosa. Vale. Vuelvo al Dynamo y aquí tengo las 55 longitudes para cada elemento. Ahora únicamente le desbloqueamos esto para asignarle los parámetros a cada elemento. Y lo voy a hacer aquí en la tabla. Que a mí me gusta hacerlo así. Vale, aquí tengo la tabla sin, que está filtrada por el tipo de sala a, la, a, la, a las que se conectaría cada elemento. Y ahora como no hay ningún parámetro pues está así todo en bruto. Pero si yo le doy a run... Bom. Aquí tengo mi información, ¿vale? Y entonces ya sé que a la sala, por ejemplo, P1 y T01, que vendría a ser la, la sala técnica de T número 01, pues se conectarían 28 lectoras y aquí tengo la longitud de cable de cada una. ¿vale? Y con, esto, con esta tabla, pues fácilmente puedo, no sé, puedo dimensionar el sistema, ya que está optimizado. Eh, y ahora, pues vamos a hacer una prueba. Y recordáis este slider de los metros, pues mira, yo le cambio y le pongo... Una burrada, 900 metros, vale, pues estos TXT están en continuamente en stream, o sea que, que, que, que, que cambio algo de aquí y cambia automáticamente el TXT, vale, entonces yo le voy a volver a dar a run y veréis cómo cambia esto, como vemos no hay ningún cable por encima de 100 metros, ahora creo que si le doy a run va a aparecer alguno, un segundo... Y le damos a run el dynamo en la otra ventana. ¡Bum! Ha cambiado. Vale, vemos que aquí tengo alguno por encima de 100. Vale. Esto es porque cambié, el... cambié la definición original en... aquí en... en Grasshopper. Y bueno, poco más. O sea, a partir de esto, eh, el siguiente paso que estoy desarrollando, que me gustaría aplicarlo próximamente en algún proyecto, vendría a ser a... Eh, decirle a las bandejas qué cables pasan por ahí es decir por aquí pasan 22 cables de este tipo 12 de este y 7 de este ¿no? y también así lo, pues, lo te... tienes hecho eso ya Fermín con esto lo tienes hecho sí sí o, o sea tengo tengo la información tengo la información geométrica para, para darlo pero pero pero me falta el siguiente paso no sería un paso más aquí o un paso más en Dynamo pero bueno eh, me gustaría llegar a él y bueno no sé poco más poco más que añadir espero que os haya gustado y pasamos al turno de preguntas ¿os parece? ¿No? o tenéis algo que eso decir? eso es, vamos a, a por las preguntas... Turno de preguntas. Venga, pues sí, porque son las 7 de... y 3 ya, de hecho eh, se nos va a cortar esto, ¿no? como... bueno, venga... bueno, pues dejo de, de ah. compartir. Venga. ¿qué os ha parecido? Eh... Gracias a ti, David. Voy a ir compartiendo la presentación. A toda la gente que ha preguntado si la sesión se se podían hacer luego a ella y tal, en, en principio luego a todos los que habéis asistido se os sea, se remitirá. La, la grabación del webinar para que lo podáis volver a revisar podáis ver los nodos que hemos utilizado eh, más en detenimiento y todo bueno, gracias a vosotros por atender al webinar bueno Dice Miguel que nos fa que faltan 500 horas para llegar al mismo nivel. O sea, yo no creo que sean tantas. Yo no creo que haya. Estado... No son tantas, no son tantas. De hecho, vamos a tener un tenemos una sesión, vamos a hacer una sesión dentro de poco de gestión digital, que es otra unos webinars que hacemos eh, también en, en Modelical, en la que en el que vamos a hablar sobre esto, sobre cómo mantenerse al día, dónde hemos aprendido, eh, recursos útiles y todo esto. Pues la compartiremos por redes. Estad atentos a las redes, seguro, seguro que por LinkedIn vais. ¿Vale? Y de todas formas se os comunicará por correo. En plan, seguramente... Creo que la es esta de... la... el link a, a la de gestión digital. Muy bien, pues gracias a vosotros. Si sí. no hay no, no más preguntas, bueno, tenéis nuestros correos, que lo he compartido yo ahí. Ponedos bueno, en contacto con nosotros si queréis discutir cualquier tema y, y nada eh, estamos conectados a través de, de los diferentes eh, las diferentes redes sociales que nada muchas gracias a todos y, y hablamos ah, muchas gracias